Hola, hola, buenos días. Aquí un comentando Unidas a la Taberna. Y hoy volvemos con Total World Warhammer. Vamos a recapitular. Bueno, más o menos donde estábamos. Hemos conseguido limpiar al caos. Casi nos falta ese asentamiento ahí en el norte, que ahora vamos con Imrika por ellos. Y aquí le estamos haciendo frente a. Kemri en su último reducto. Que vamos a ir a por ellos. Bueno, vamos a defendernos ahora. Tratar de hacer las máximas bajas posibles y a partir de ahí avanzar. Pero vamos. Se está sufriendo, eh, se está sufriendo, no está siendo moco de pavo esta campaña. Lo importante, ahora tenemos con el dinero que hay acumulado, hay que sacar más ejércitos rápidos en aquella zona norte, porque si sí, nos hemos quedado sin, teníamos este y ya está. El, tenemos el otro de la zona sur, que está ahí controlando, porque pues, cuando saquemos el tercer ritual probablemente vendrán a atacarnos ahí. Y eh, Imrik que está subiendo hacia la zona norte Pero nos hemos quedado ya sin otro ejército Vale, pues nada, tendríamos que sacar un, un cuarto ejército Empezar a armarlo, ponerle todo lo tocho posible Y enfrentarnos a lo que quede de Cambridge. A ver, la idea inicial o, o, o en un principio es ahora y Reconquistar eso o, o, o tratar que de frenar el caos Allí en la zona norte Ah, no. A ver, vosotros tres, vale Aquí, más anchos Que tenemos que parar mucho, mucho, mucho No muerto vale. vale, esta mujer Ah, no Noble, vale, la mujer simplemente tiene arco Vale, vamos a colocarla aquí El noble aquí Los arcos aquí detrás Vale, así, bien cerraditos Perfecto Vale, ok, sí, en este costado No me parece mal Así amenazamos ya Vale, vamos a poner estos dos en el mismo grupo Vamos a meter el águila por aquí Perfecto Es que mira qué ancho despliega él, tío a lo mejor. A ver, todo lo que podamos quitarlo, nos lo quitamos. Venga, disparamos. Vale. Que lo claro, y él se va a empezar a abrir. Bueno, como si no hubiera un mañana, claro Aquí estamos bien No lo sé Ni lo sé, no lo vamos a saber Vale, el noble aquí Venga, correr, Eso es, eso es, eso es. Está bien abierto ese hueco. ¡Dios! Es que se han cepillado ya. Se tras ha cepillado al noble. Venga, venga, venga. Cargad aquí atrás. Eso es. Vamos a tratar de hacer todos los daños en el mismo sitio y ya está. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, Es buena zona de impacto. Eh, vosotros cuerpo a cuerpo, venga, paradme ahí a la gente ¿Podemos salir? No, el águila no puede salir Nuestra señora no pudo aguantar Nah, ahora es imposible O sea, ok, la carga estuvo bien, pero ya está Se acabó No llegamos a más Nah, imposible Venga. ¿No va a venir usted a combatir? Dios. Ah, vale, no, no, no la suela. Se está recuperando la vida el imperecedero Sí. Tengo una carga aquí. Sí, es que se recupera la vida, tío. Y se marcha. Y se marcha. Sí, yo también me he dado cuenta que la batalla está perdida, pero bueno, vamos a tratar de sacar lo máximo posible y ya está, porque no más... O sea, no podemos hacer más. venga ahí, eso, es que sí, cuerpo, a cuerpo hija mía, dale ahí eh, un poquito de colaboración, ¿no, doña? es que hemos recuperado vale, te pues... vale, sí iba a decir, vamos a tratar de recuperar unidades, pero vale, que pillemos a esta gente por el costado Vale. Nah, nah, nah, ni de milagro. Nah, y a nuestra noble también se la cargan. A nuestra princesa se la cargan. Uf, nada, fuera, fuera, fuera. Este ejército cayó. No pasa nada. No lo pasa, sí que pasa, pero. Más no podemos hacer, señores. Dios, es qué hordas, tú. Aquí necesitamos magos. Pero con toda la ausencia del mundo, eh. Ojo. Eh, activad vosotros el cuerpo a cuerpo. Parad a esta gente y vosotros disparad lo que se pueda. y Ya está. Venga. Venga ahí La muerte acoja a tu señor Lo teníamos previsto Qué masacre tú Nada, huyan, huyan Tiene poco liderazgo... Nada, perfecto. Vale, se marcharon y se acabó. ¡Derrota! Vale. 290 pérdidas, ¿eh? Uf, es que es eso. Con todo escudado y tal, nosotros tampoco hemos podido hacer mucho trabajo. Esta es la que nos hemos cargado al principio que venía con la carga y ya está. Pero ya luego poco hemos podido hacer. Es una lástima porque no era mal ejército. Estaba... Un poquito desequilibrado ya, pero el ir de cara a ellos a ver qué había allí nos ha penalizado mucho. Porque, claro, él nos había mandado, pues eso, la morrayita. <risa> y este era, entre comillas, el ejército tocho que tenía, ¿sabes? Porque no puede construir nada más. O sea, tiene ese asentamiento y ya está. Vale. Nah, pero nosotros ahí en la, en la pirámide negra lo podemos parar bastante bien. Que creo que es el asentamiento así más cercano que tienen. ¿No? No lo sé. Bueno, ahora lo revisamos. Pero vamos, tenemos que sacar ahí otro ejército para hacer frente a todo esto. Y una maga nos vendría muy bien. <risa> una maga o un dragón, gracias. Un dragón en verdad es espectacular, ¿eh? O sea, el daño que tienen esos bichos es horroroso. Pero más que nada por el... Por el el chorro de fuego, tío Ya, o eso o, o... O lanzavirotes Que con los lanzavirotes podemos limpiar bastante Mites un lanzavirotes ahí con, con el... Daño en dispersión Que no tenga pertenencia a la armadura Y esta gente como tampoco tiene mucha pff, Te los hinchas, eh Pero los bajas súper rápido, seguro Sin duda Vale, ok ¿Qué más cositas? A ver, venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mm es que aún así hemos hecho muchas bajas, ¿eh? O sea, los arcos se han puesto finos. 40 no bajan. Bueno, hay uno que tiene 22. A ver, han perdido dos batallones, ¿sabes? Ok. ¿Me lo girará? Me lo giro. Vale. Uf, y la torre negra nos la han venido a conquistar. Vale, me lo están asediando. Ok. Pues creo que lo que vamos a hacer es... ¡Uh! ¿Qué queréis? Unirse a la guerra contra el Clan Aisin. Contra oferta. Añadir oferta a oxigencia. Unirse a la guerra contra... Khemri. Vale. Pues entonces nada. Un poco vamos a arreglar ahí. Uf, vale. Y nos asedian. ¡Dios! Es que estamos muy mal. Vale, vamos a tratarlo. Creo que tenemos murallas. Al ser un asentamiento grande, creo que tenemos murallas. Si no me equivoco. ¿O es... A huevo. Vale, vale, vale. vale. Siendo murallas, teniendo en cuenta que esta gente no tiene armadura... Yo creo que somos capaces de, con los arcos y las torres... Hacerles mucho daño. Pero mucho, mucho daño. Vale. Creo que no les ha dado tiempo a sacar ni arietes ni, ni, ni torres. Entonces... Creo que irá bien. Vale. Sí, no lo sé. Es que es eso. Esta gente no son escudados, no tiene armadura. Y con la cantidad de arqueros que tenemos... No nos pueden atacar hacia arriba. Bueno, con la caballería sí, pero... Entre las torres y nuestro daño de... uh O sea, es como una ciudad de nana, Medio reventada por orcos. Bueno, conquistada por orcos. Donde habitan unos elfos. <risa> Estamos de coña. Vale, ok. Vamos a, dis... vale, vamos a distribuir esta de aquí para que tengamos también... Aquella... Vale, vamos a agrupar esto Y a ti también No, no creo que se desvíe hacia el otro Hacia el otro costado Y el noble aquí abajo que me dé el bufo ya está Vale, perfecto Disparamos Vale, quiero a vosotros Uh, uh, uh que bien van las torres Vale, ok, vamos mejor Esto me gusta más Venga, disparad ya, ya, conforme entren a rango, trocotó, trocotó. No, allí no, aquí. Vale. Bueno, me estáis escuchando. Vale, digo. Tenemos algún tontito por ahí en medio que no. Eso es, eso es, eso es. ¿Cómo se nota que no tiene armadura? Bueno, no así aguantan, ¿eh? Vale, vamos a meter el noble aquí. Porque esta gente se va a poner a subir murallas. Pero y de qué forma? Vale, vosotros tres aquí. Uf, las hachas, ¿eh? Agüita las hachas. Venga, ese noble. Que no se diga vale, todos aquí, eso es conforme suben, conforme suben vale, perfecto eso, ese grupo ya está huyendo, maravilloso vamos a encargarnos aquí de este grupo bueno, vamos a dejar una aquí disparando vale, y los otros a repartir por los otros lados venga ese noble ahí Dios, con qué parabola le tiran uh, y si apoyamos aquí a lo mejor vale, me gusta ¿Aquí estamos disparando o cómo? Venga, no os voy a disparar. ¿Quién ha ido a la retirada? Ah, una de lanceros. Vale, sí, la que estaba aguantando aquí en esta zona. Venga. Oh, y ya van a por la zona de dentro. Han, han ha abierto la muralla... Vale, bueno, los caballos creo que no pueden subir a la muralla Pero el problema son aquellos que están escapando a, Para llegar hasta aquí Eso no me mola ¿A quién le disparan y por qué disparáis allí? En serio, o sea, es buena pregunta Venga. Ahora sí, dispara de ahí. Venga. Ah, no, no, no, no, no. Espérate que aún tenemos que recibir a esta gente. Ahí vale, están todos en procesión hacia allá. Nada. Uf, se va a perder el asentamiento. Pues tenemos que llegar a recuperarlo, pero rapidito. Bueno, yo creo que haciendo mucho daño... Eh, porque nuestro noble no es capaz de reventar una unidad de bárbaros y ya está. Que encima nuestro no le va con alabarda, tío. Venga y rómpelo todo, chiquillo. Aquí, claro. Buah, qué va. Encima voy hasta nuestro noble. Madre mía, menuda derrota. Bueno. Hemos provocado más bajas que las que seguramente hubiéramos hecho con la autorresolución, así que está bien jugado. Oh, ¿Han sido solo estas? Bueno, yo creo que ha sido más, ¿no? Hemos llegado a destrozar bastante bien sus jinetes. No lo sé. Pero tenemos que recuperar eso. Está claro. Si no lo recuperamos estamos muy mal. Pero no tenemos ningún ejército cerca. Y Imric llegar hasta allí le va a costar como tres turnos. Se está poniendo difícil la cosa de nuevo, eh. Veremos, veremos, veremos, veremos. A ver, ahora que nos toque nuestro turno, nos paramos, nos plantamos, nos organizamos, a ver qué vamos a hacer. Derrota valerosa, vale. Eh. Lugar ritual perdido. Tercios de fuerza enemiga se ha apoderado de uno de nuestros lugares. Tenemos sobre la captura entonces de que el ritual acabe o fracasaremos. Amón, Julia, puf, Gorgazán aún está ahí. ¿Cuántos turnos nos quedan para completar el ritual? Tres turnos. Y hay que recuperar el galvaraz. La que te cuento, vale, ok. A cuatar, a cuatar llegamos. ¿Qué vamos a plantar aquí en Cuatar? Buena pregunta. Vale, tenemos la plaza 1. Vamos a plantar la plaza. Vale, una columnata. Está bien. El corgazón lo vamos a dejar ahí. Pero vamos a rusear Galvaraz. Uh, claro, es del largo sol. ¿Qué, ¿Qué podemos sacar? Uh, vale, pero son 5000 No, es mucha pasta Vale, vamos a sacar aquí la pirámide negra Reclutar señor Vamos a reclutar un señor competente Defensa cuerpo a cuerpo Resistencia Y a ver qué nos ofrecen las princesas Firmeza Mantenimiento Carros Y lanzapirotes Garra de águila Velocidad para carros Reducción de tiempo de recarga Vale Vale Creo que vamos a coger al competente Vale Ah, eso es Vale, vamos a sacar 4 y 4 4 en un turno, 4 en el otro La torre negra de Arkan Aún está sufriendo Y contra este ejército no sé cómo estará ¿Podemos reclutar? Aparte de esto, ¿podemos sacar reclutamiento global? Sí Vale, pues con el reclutamiento global... Es que tampoco me quiero fundir. Vale, vamos a coger de estos que costan 700 nada más. Vale, son tres. Nos hemos fundido todas las arcas, pero bueno. Mira, hemos recuperado ese ejército. Vale. Podemos continuar avanzando. Perfecto. Pues continuamos. Todo terreno que podamos sacar... De ventaja, nos no viene bien la pirámide negra. Bueno, ahí estamos construyendo. Vale, y el resto de cosas. Casabar va a tardar un poquito. Esto lo vamos a limitar. Obvio 1800. No tenemos dinero. Vale, ¿quién no se ha movido? Tú, ok. Vale, pues venimos aquí a saltar. No tenemos dinero ni para eso. Vale, nos movemos un poco y ya está Finalizar turno, sí Porque no hay más acciones que hacer Vale Y ahora veremos, a ver cómo continuamos nuestros movimientos Ahora nos quedarán dos turnos Para llegar hasta Faustus No, si sí, no me equivoco, antes de que se complete el ritual Puf, Es que como fallemos La, la hemos liado eh Vale, simulamos nos pasan por encima. Ok. Saqueo. Vale, ok. Imrik. Es que aquí no llegamos. Vale, vamos a ubicarnos aquí. No nos va a tocar porque no nos toca, ¿no? Pero... Venga, asaltar unidades, un 38%. Júgatela, amigo. ¡Oh, éxito, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Vale, vamos a coger especialista para que sea más barato y que tenga probabilidades. Vale. Y vamos a ir forjándolo con eso. Ahora bien, en esta zona, ¿cómo estamos? ¿Podemos aguantar otro turno así? Puede ser que sí, puede ser que no. Son 3.000. Vale, espérate. Vamos a ver. Mejora disponible. ¿Dónde? Vale. Vamos a mejorar el casabar. Sí. Vamos a construir aquí. Vale. No, no podemos alunar la mejora. Uy. Vale. largo del arbozol. Este ejército aquí está bien. Es que no quiero poner otra cosa. Uf, bueno, los terrenos de pastoreo no están nada mal Uy, esto desbloquea Vale, ok, vamos a meter los terrenos de pastoreo Que está bien Y ya luego, más adelante, meteremos lo otro Vale, este ejército aquí en la pirámide negra de Nagash Hasta la torre negra de Ascan no llega ¿Qué vamos a poner? Es que necesitamos reclutar aquí, gente Vale, reclutamos mínimo esto Vale, ahora bien Sí, zona norte no podemos hacer más. Vale. Edificio dañado. ¿Dónde? No lo vamos a reparar. Siguiente. Nos lo saltamos. Vale, fin de turno. Uf. Ok, si no nos ataca... Bueno, nos ataque o no nos ataque. Nosotros vamos a ir a Galvaraz a conquistarlo. Se acabó. ¿Qué queréis? ¿Acceso militar? What? ¿Para aquí. Declinar Asedio enemigo levantado Facción destruida Kemri uh, Vale Vale, aquí autorresolución Nos da igual Flechas de precisión Vale Vale, vale, vale, eso está muy bien Eso está muy bien, muy bien, muy bien Mantenimiento de lanceros, exploradores y arqueros Costa de reclutamiento más barato Vale, con esto vamos a hacer así Stonks Sin duda, nueve turnos Dale ahí, porque son unidades baratas que tenemos En masa Vale, es que necesitamos Galvaraz Colonizar, sí Vale, uh, Imrik sube de nivel ¿Qué le vamos a poner a Imrik? Es que ya todo lo que tiene Es una bestia Vale, vamos a ponerle El, el de los mercaderes Para producir más Vale, vamos a construir esto Y bueno, ya ahí ya volveremos Vale, vamos a acercarnos a la torre negra. Uf, vale, vamos a ponerle... Vale, y ahora hay que ver quién se enfrenta o, o cuáles van a ser nuestros próximos movimientos. Porque ahora estamos tranquilitos, ¿eh? Ahora estamos tranquilitos. Vale, y completamos el ritual que a nosotros nos viene genial. Uf, Habrá que molestar al clan Morse. Yo creo que a lo mejor iniciamos una cruzada hacia la zona sur Para reventar ahí a todo ser viviente Vale, bueno, no lo sé En Qatar veremos qué construimos en Cuatar Vale No vamos a reparar el orgazán Listo A lo mejor nos queremos enfrentar a los caballeros de leones No lo sé habría que verlo es que Cuexotol ha crecido un montón a lo mejor el reducto este pequeño que tenemos por aquí de orcos nos lo quedamos y es una zona entera literal de... para nosotros vale, bueno habría que valorarlo, no me parece mal porque además es este cuello de botella solo de acceso y es entrar y salir, bum bum bum y podemos acumular mucha gente aquí, me gusta Vale, ¿quién no se ha movido? Usted, vale. Asaltar unidades, 39%. Fallo crítico. De que. Uh, decreto disponible, vale. Vale, vamos a poner purga de la corrupción. Edificio dañado, sí, nos lo saltamos. Vale, ok, siguiente turno. Completamos el ritual. Nos sale bien. Tlacua. Nagarón. Conspiración de la destrucción realizada de Transca, Mors. No uh, a ver qué quiere. Alianza defensiva. Venga, te lo compro lo compro. Vamos a hacer alianza defensiva con Leonés, Vale, ok, nosotros vamos a autorresolver esto. Bueno, no. Vamos a pelearlo, pero lo vamos a dejar esto para el próximo capítulo. Así que nada, con esto nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Y. Lo de siempre. Seguidnos en Twitch en las dos, te aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También, eh, recordad seguirnos en Twitch. Ahora mismo estamos un poquito parados por el verano y demás, pero bueno, veremos cómo lo retomamos.